A Gustavo Valdés, sabemos que él nos dio su apoyo. Su apoyo no se, no se limita en una selfies como muchos creen. ¿sí? Él nos ha manifestado de diferentes maneras su apoyo. Tenemos su apoyo. Él demuestra a lo largo y a lo ancho de la provincia, sin importar de qué municipio, de qué color es el municipio con diferentes obras, sí. así que el, si nosotros llegamos cuando presentemos determinados proyectos que la localidad necesita, sabemos que vamos a tener su apoyo. Así que nosotros sabemos lo que Santa Ana necesita y sabemos hacia dónde vamos. Por favor, le pedimos que trabajemos, vamos a llegar, tenemos un gran equipo, esta juventud que pide a gritos el cambio. Gracias. Y también le hicimos gracias al Partido Norte Grande y a Hugo Vallejo, que también ya se ha acercado y está aquí presente. Y bueno, y todos estamos esperando escuchar su palabra, su mensaje, su fuerza. Fuerte el aplauso para nuestro candidato intendente, Gustavo Andrés Nolasco. Ser el futuro, encontrar el mundo, nuestro sueño. Sé protagonista de esta nueva historia. Vos podés ser parte, hasta esta es la hora. Es nuestro futuro. Tiene razón, tiene razón. Por eso es tan importante tener mujeres en el equipo, porque se dan cuenta de todos los detalles. Se dan cuenta que tenemos mayoría de mujeres en nuestro equipo y mujeres extraordinarias, extraordinarias. Saben qué me dijo mi compañera de A Gustavo Andrés su Fuertes aplausos para el representante. Santa Ana somos todos bueno eh, lo voy a cambiar el, el orden cronológico de, la, de, las, de los oradores eh, quiero aprovechar para agradecer la presencia de todos de todos ustedes eh, esta noche queríamos aprovechar para hacer la presentación de este equipo de lujo de candidatos a concejales por Santa Ana, por el espacio Santa Ana Somos Todos. Es un verdadero lujo que Carmen, que Eduardo, que Emily, que Verónica, que Dolores, que Karen, que Don Villordo y el amigo Molina nos acompañen en esta en este proyecto político. Yo voy a cambiar el orden, yo voy a invitar hay, hay dos, a, a dos personas de las que nos acompañan, eh, por respeto, eh, le voy a invitar a que nos digan unas palabras eh, al señor Cuki eh, Calvano, que nos ayudó mucho eh, en la construcción de esto, y al señor Hugo Vallejos. Así que, Cuki eh, te cedo la palabra y yo voy a redondear después eh, la presentación de nuestros candidatos, te cedo la palabra para que te dirijas al público. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! Bueno, muy buenas noches. Muy cortito, un saludo nomás porque no, no sé candidato a nada casi. Bueno, gracias a todos, vecino, vecina, Gustavo, eh, Verónica Milagro, Eduardo, a todo, todo este gran equipo que tuve el placer de conocer y de charlar con ustedes largas horas y que estoy convencido de que son, son el mejor camino para Santa Ana, porque los escuché, los vi andar, sé el pro, los proyectos que tienen, sé el compromiso que tienen con Santa Ana, porque son plurales, porque acá podemos ver, representados todos los, los perfiles, los, las edades, la, las procedencias, y acá no hay problema ideológico, acá hay objetivos comunes. Y el objetivo lo resume Gustavo Nolasco, con todo lo que él representa y lo que él, ha mostrado en estos años Santa Ana y lo representa fundamentalmente el nombre de esta alianza. Y ese nombre que es Santa Ana somos todos es el resumen de lo que se viene. Se viene una Santa Ana para todos, para cada rincón donde no haya diferencia entre el casco céntrico y el ingenio donde no haya diferencia entre un barrio privado y un, un barrio tradicional donde ya no haya ya no una diferencia entre el que nació y se crió, o el que vino y eligió vivir, sino que se mire qué quiere realmente que Santa Ana salga adelante. Así que, un placer acompañarnos a Gustavo, a todo este gran equipo, y cuenten con nosotros para, para todo lo que viene, porque estamos seguros que lo que viene es muy grande para todos ustedes. Gracias a todos. Le vamos a dar la palabra al señor Hugo Vallejo, artífice también, ...de este proyecto político, un enorme colaborador. Ante todo, muy buenas noches, gracias a todos. Este, como un representante del partido Norte Grande... ...traigo un saludo de todos los intendentes que nos acompañan... ...y quiero darle la fuerza, todo el apoyo de nuestra parte... ...para que seguramente el 29 coronen con la Intendencia de Santa Ana. El esfuerzo es de cada uno de ustedes... Cada uno le pone las ganas, las garras y seguramente nosotros aportaremos nuestro granito de arena. Este, como sabe la viceintendente, en, un, en su momento estuvimos apoyando eh, unos reclamos que se hizo y gracias a Gustavo Valdés hoy eso se hizo realidad. Gracias. Tenemos un gran conductor a nivel provincial que cada uno de nosotros se tiene que transformar en un soldado de la causa para sacar a Corrientes muy, muy, muy bien representada por nuestro gobernador en el norte grande, como decimos, el norte grande viene de los 10 gobernadores del NOA y del NEA y él está representando a eso. Nosotros queremos hacer en la provincia de Corrientes... Ese, ese gran, esa gran distribución de, de, de territorialidad que estamos tratando de, de lograr y seguramente lo vamos a lograr eh, demostrando el día 29 de agosto en cada uno de los rincones de nuestra provincia, para que Gustavo Galdés siga gobernando y para que Nolasco haga este, su, todo lo que tiene pensado hacer en Santa Ana, el norte grande está apoyando esa causa. Mucha fuerza y vamos Santana. Bueno, Va, nuestro compromiso es el Vamos a pisar tierra firme porque ahí medio se mueve y, y te desconcentra. Eh, bueno. Eh, esta, esta reunión eh, tiene que ver con un agradecimiento a los partidos políticos que eh, nos acompañan, que nos acompañaron, eh, que fueron un poco los artífices de esta construcción de esta gran alianza. Así que eh, yo estaba mencionando hoy que es una satisfacción muy grande muy grande que personas de la calidad humana, del compromiso con el trabajo, como es el caso de las personas que nos acompañan aquí. ¿Quién puede discutir los méritos de colaborador, de hombre de trabajo de Don Villordo? Molina, un enorme trabajador. Karen, una funcionaria municipal que tiene una experiencia enorme en el campo del turismo, viene trabajando y estudiando Toda la problemática del turismo porque necesitamos nosotros en Santa Ana potenciar el turismo. Ella viene haciendo un gran esfuerzo capacitándose en ese tema. Dolores Zacarías, nuestra querida Dolores Zacarías que ya fue concejal, tiene experiencia, docente, directora de una escuela de acá cerca. Así que muchísimas gracias Dolores que nos acompañes. Verónica Alcaraz, una mujer Presidenta del Partido Autonomista, nada más ni nada menos, una mujer brillante, inteligente, capaz, eh, tiene virtudes eh, eh, extraordinarias eh, que le auguro un enorme eh, futuro en la política. Si por ahí puede controlar un poquito el carácter, hay bastante de carácter fuerte, pero si llega a controlar eso va a andar, pero recontra bien. De Carmen, ¿qué puedo decir de Carmen? Una trabajadora incansable que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, se va a trabajar comprometida con las cosas del pueblo, comprometida con la realidad del pueblo. Hoy mencionaba el tema de su hija, que lamentablemente se tuvo que ir por no encontrar oportunidades en Santa Ana. Eduardo Banispeiro, un muchacho que se ganó el corazón de, noso de todos nosotros, de todo el equipo. Un hombre solidario, trabajador, honesto. A milagros la invitamos a que se sume a este enorme desafío. Con sus jóvenes 21 años, ustedes la escucharon. Ustedes ven la pasta que tiene esta mujer. Una fiel exponente de nuestra cultura, mujer chamamecera... La cultura es una de las cosas que más vamos a potenciar y vamos a defender. Santa Ana tiene mucho que dar. La verdad es que hablar en público no es fácil, no es sencillo. Y todos se han desenvuelto de una manera espectacular. Muy, pero muy bien. Miro la cara de las personas que nos acompañan en la lista de concejales. Excelentes personas todas, excelentes. La verdad que uno, esto de la política te da grandes satisfacciones. Muchas veces nos dicen a nosotros que, que la política hay muchas mezquindades y acá lo que sobra es espíritu de grandeza, de gente que quiere colaborar, que quiere sumarse a la idea de un esquema superador. Santa Ana somos todos, nace... No en contra de nadie, sino a favor de todos. Vengo diciéndole a los vecinos en las conversaciones que Santa Ana está en una crisis, pero una crisis extraordinaria, una crisis linda, una crisis de crecimiento. Nosotros necesitamos que Santa Ana se incorpore al trabajo que viene realizando el gobernador Valdés en la provincia, potenciando el desarrollo, la inclusión. Esas cosas nosotros tenemos que copiarlas y tenemos que desarrollarlas en Santa Ana. Así que nosotros estamos con un diagnóstico enorme de toda la problemática porque conocemos, conocemos cada rincón vigente de Costa Paraná. Veo gente del ingenio primer correntino. Tenemos una jurisdicción amplia, desaguadero. Tenemos gente que, son, que votan en Santa Ana, pero viven en la jurisdicción de capital como es el Rincón de las Mercedes. En Santa Ana, hace mucho tiempo, desde que yo llegué a Santa Ana, observo que existe una grieta entre las personas que vinieron a vivir al pueblo y los habitantes autóctonos. ...de Santa Ana. Este proyecto político... ...quiere terminar con esa dicotomía. Santa Ana somos todos. La gente que eligió venir a vivir a Santa Ana... ...tiene los mismos derechos... ...que las personas que viven en el pueblo. Y aquí... ...muchas personas me aconsejan que no toque este tema. Nuestro eslogan, Santa Ana somos todos trata de que potenciemos a esos habitantes que vinieron eligieron venir a vivir a Santa Ana potenciar con las características, la idiosincrasia la cultura que tiene nuestra gente en Santa Ana en el materia de cultura nosotros tenemos un montón de proyectos que surgió de la discusión del debate de la opinión Aprendimos una cosa en la política, aprendimos a escuchar, a escuchar lo que nos pide la gente. Esa es una virtud enorme y que yo le recomiendo a la gente joven que no deje nunca de escuchar. Nosotros vamos a potenciar la cultura, tenemos un plan para eso. Vamos a potenciar el turismo y tenemos un plan para el turismo. Tenemos un montón de problemas un montón de problemas que tienen que ver con la falta de infraestructura, con la falta de planificación. Sabemos perfectamente cuáles son las dificultades. Sabemos también cuál es el camino que tenemos que seguir. Tenemos el acompañamiento del gobierno provincial ya estamos trabajando en algunos proyectos para desarrollar para adelante. Tenemos que resolver algunos problemas graves en materia de terrenos, de terrenos en la laguna. Necesitamos comprometernos todos. Me parece, visitando a la gente. Me preguntan, don Olasco, necesitamos un terrenito porque mi hijo se juntó con una guaina y quiere su propia casita y no tiene el terreno. Si tiene el terreno puede construir su casita. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es crear un banco de tierras en Santa Ana. El municipio va a comprar tierras porque es una vergüenza que sigamos entregando terrenos dentro de las lagunas. Sabemos lo que pasó en las inundaciones, sabemos porque estuvimos también lo que pasó con los incendios. Conocemos el pueblo. En muchas casas fui y algunos candidatos, son tres candidatos más a intendentes, la gente le pregunta algunas cuestiones de qué van a hacer, qué quieren hacer. ¿Por qué se metieron en la política? Y muchas veces le responden, ¿y por queremos ayudar a la gente? Y es verdad, todos queremos ayudar a los ciudadanos. Todos queremos ayudar a la gente, por eso nos metimos en la política. Pero nosotros tenemos una misión más importante que solamente ayudar a la gente. Nosotros necesitamos generar las condiciones para que el pueblo se desarrolle. Tenemos una ventaja extraordinaria, la gente que viene a vivir al pueblo de Santa Ana son sectores medios que nos ayudan con el pago de sus impuestos, colaboran, pero nosotros desde el municipio tenemos que lograr la equidad y tenemos que lograr la fusión entre los sectores que vienen a vivir al pueblo y los que vivieron históricamente en el pueblo. Cuando decía que vivimos en una... Estamos en una crisis, es porque hoy en Santa Ana tenemos más de 700 loteos en marcha. Actualmente. Eso nos va a significar que si en los próximos dos años vienen a vivir 100 familias a Santa Ana, hoy tenemos problemas en el jardín de infantes. Vamos a tener problemas... En la escuela primaria, en la escuela secundaria, necesitamos pensar en un polo educativo, necesitamos pensar en mayor infraestructura de luz, de caminos, necesitamos encontrar una alternativa a la ruta 43. Vamos a tener que asfaltar la ruta 43 que va al 15, porque eso nos va a permitir una salida y descomprimir el enorme tránsito que tiene la 43. Los problemas, comento esto porque los problemas que afronta Santa Ana hacia el futuro son muchos. Tenemos una ventaja. Todos los de este equipo conocemos los problemas y sabemos cuáles son las soluciones. Estamos convencidos que trabajando codo a codo con el gobierno provincial, porque descontamos que el doctor Gustavo Valdés va a ganar las elecciones a nivel provincial... Y que nosotros vamos a ganar las elecciones en Santa Ana de los Hablamos, los candidatos a concejales hablaron de integrarnos todos. El, do, el señor Villordo habló del ingenio primer correntino. Muchas veces. En muchas gestiones los parajes están un poco olvidados. Y los que tenemos un poco de experiencia en política, sabemos que el trabajo en la política tiene que ser de afuera hacia adentro. Porque el vecino que está cerca del municipio puede mucho más fácil ir al municipio. Y el vecino que vive lejos les cuesta llegar hasta el municipio. Entonces nosotros vamos a trabajar de afuera hacia adentro vamos a transformar el pueblo vamos a cambiar para mejor vamos a sacarle brillo a este diamante que es Santa Ana de los Huácaras Santa Ana va a ser el mejor pueblo de la provincia tenemos una potencialidad extraordinaria tenemos una riqueza arquitectónica admirada por todo el mundo que viene a Santa Ana no se saca foto con el edificio nuevo se saca foto con el, la casita vieja la casita antigua había una rajadura al lado de la iglesia en la pared donde está ahora la pizzería de coco y a varias personas le vi sacarse foto con las rajaduras de la pared turistas que venían y observaban que la pared era de barro ...y se sacaban fotos... ...entonces eso lo tenemos que preservar... ...tenemos que preservar... ...que Santa Ana... ...no se convierta... ...cuidado, cuidado... ...que Santa Ana no se convierta... ...en un... ...barrio de la capital... ...Santa Ana tiene sus particularidades... ...tiene su idiosincrasia... ...tiene su fisonomía... ...tiene su cultura... Tenemos que planificar... Hay gente que ya está trabajando con nosotros en planificar la Santa Ana de los próximos años. Con este tipo de trabajo estamos pensando en la Santa Ana de los próximos 20 años. Independientemente de nombres, independientemente de quienes sean los que estén al frente, tenemos que lograr coincidencias básicas para que podamos desarrollarnos. Así que les agradezco infinitamente a todos, a todos por su presencia. No es fácil organizar un acto en esta, en esta pandemia. Gracias a Dios todos están utilizando barbijo, están manteniendo el distanciamiento social. Agradezco muchísimo la presencia de cada uno de ustedes, a nuestro enorme equipo de trabajo, y no me quiero extender más, no soy buen orador, aclaro, pero tratamos de explicar un poco qué es, cuál es nuestra propuesta. Creemos que tenemos el mejor equipo, estamos convencidos que estamos por el buen camino. La gente así nos lo hace saber en cada recorrida que realizamos. Así que, de ahora en más, a todos les pido que lleven el mensaje a cada una de las casas de Santa Ana y que le expliquen que este proyecto político es en beneficio de todos. La columna vertebral de este proyecto político son los jóvenes, porque convencidos estamos que ese es el camino. Ellos saben perfectamente lo que le falta a Santa Ana. Así que muchísimas gracias por el acompañamiento de todos eh, y... Vamos, el 29 de agosto, vamos a llenar las urnas de votos. La gente nos está acompañando y nos va a acompañar. Muchísimas gracias a todos. Muchas ¡Fuerte gracias. el aplauso! ¡A ver esos candidatos! ¡A ver Karen! ¡A ver si el... A hay un ¡A ver Milagros! ¡A dónde están! ¡Vamos! ¡Arriba esos bracitos, millardo. ¡A ver Eduardo! ¡Fuerte el aplauso! No, no las ¡Ellos son los candidatos! ¡Y Satanás somos todos! ¡A ver colores! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡A ver esos candidatos! ¡Los suplentes todos! ¡Vamos! ¡Porque son todos! ¡Los que conforman Satanás somos todos! ¡Arriba sobracito, ¡Vamos! Fuerte el aplauso para la Acción por Corrientes. Partido Autonomista. Partido Nuevo. Coalición Cívica. ¡Crecer con todos! ¡Cambio, autoridad y progreso! ¡Movimiento integración y desarrollo! ¡Partido Norte y Arte! ¡Acción Popular de los Trabajadores! De los trabajadores